Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos, a este acto tan significativo para, para nuestra facultad. Les Queremos recordar que por favor los celulares se pongan en silencio para no tener sorpresas durante el Primero que nada queremos agradecer a las autoridades que nos acompañan y que han querido estar presentes. Esta mañana o esta tarde, eh, partiendo por el profesor Enrique Aliste, vicerector de Investigación y Desarrollo, que está en representación de la rectora, la profesora Rosa Debes. Bienvenido, muchas gracias, profesor. El decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor Carlos Ruiz Schneider. El decano electo de nuestra facultad, profesor Raúl Villarruel. La contralora de la universidad, la profesora Magdalena Gandolfo la Vicedecana de nuestra Facultad, Profesora Luz Ángeles Martínez, la Directora de la Facultad de Comunicación e Imagen, Loreto Rebolledo, la Exdecana de nuestra Facultad, Profesora María Eugenia Góngora, la Senadora Universitaria y Académica de nuestra Facultad, Carla Peñalosa, el Director del Departamento de Ciencias Históricas, Profesor Pablo Artaza, la Directora de la Biblioteca Central, Janet García, el director del Centro de Estudios Judaicos, Luis Bahamondes, el director del Centro de Saberes Docentes, perdón, la directora del Centro de Saberes Docentes, Andrea Carrasco, Natali Tapia y Cristian Vergara, que conforman la mesa directiva de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de Filosofía y Humanidades, directoras, directores de unidades, profesoras, profesores, estudiantes, y a todos muchas gracias y muy, muy bienvenidos a esta a este evento de inauguración, finalmente de poder inaugurar eh, nuestro edificio. Y queremos eh, invitarles, primero que nada, a revisar un video que nos muestra eh, un poco la historia de la construcción y el desarrollo de la construcción de nuestro edificio. en largo tiempo ¿no? y no fue fácil no, no es menor estar en este, el principal auditorium de este edificio tan largamente buscado ¿no? porque para esta comunidad se trata de un hito muy esperado este es el primer edificio que se construye especialmente para nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades y para sus académicas, académicos, funcionarios, funcionarias, estudiantes de las distintas disciplinas que conforman las humanidades y la educación. El equipo de decanato de la profesora María Eugenia Góngora fue clave en el inicio y la gestión de, este, de la construcción y de llevar adelante este eh, Gran, gran edificio. Por eso queremos invitarla a la profesora María Eugenia Góngora eh, a que nos eh, dirija algunas palabras. Muy buenas tardes a todos. Al saludo a las autoridades, a las amigas y a los amigos que nos acompañan hoy día. En primer lugar, quiero agradecer esta mañana la presencia de todos ustedes, de quienes nos vienen a acompañar en esta ceremonia largamente esperada de la inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Este edificio, como lo decía Felipe, ¿verdad?, es nuevo en muchos sentidos y quiero recordar aquí que es el primer edificio construido especialmente para nuestra facultad pensado por nosotros y para nosotros. Hemos ido migrando muchas veces a lo largo de nuestra historia, desde la fundación de la universidad. Antes de instalarse en la calle Macul, la facultad estuvo por muchos años en la calle Camin con la Alameda en un edificio que había sido una escuela pública, y en la cual, como escribió el entonces director del Instituto Pedagógico, el profesor Julio Montebruno, en 1923, los, alumno, los alumnos adultos, hombres y mujeres, podían moverse apenas en sus estrechos patios y corredores durante los periodos de descanso. La queja por los espacios, ustedes, como ustedes pueden darse cuenta, ha sido de toda la vida. Los que estudiamos en el Instituto Pedagógico de la calle Macul, en la que fue nuestra casa desde los años 50, recordamos siempre ese espacio como nuestro paraíso, así como sintieron algo parecido quienes empezaron su vida universitaria en La Reina. No sé si la antigua biblioteca construida por don Hernán Ramírez Necochea en su periodo como decano de la Facultad de Filosofía y Educación Podría ser calificada fácilmente de paraíso, pero quisimos ese espacio donde llegamos en 1991 porque allí crecimos y nos desarrollamos como facultad. Cada uno de esos domicilios de la facultad tuvieron sus propias historias. Las conversaciones sin fin, que es lo que yo más recuerdo, ¿verdad? Las conversaciones sin fin entre profesores y estudiantes en los jardines del pedagógico el conocer y saludar todos los días a los muchos amigos que íbamos haciendo en esas conversaciones cargadas de entusiasmo. La experiencia luego, ¿verdad?, de extrañamiento luego del decreto de 1981, lo que significó, por una parte, nuestro, auxilio, nuestro exilio perdón, en los estamuros de Santiago en La Reina y también la separación del Instituto Pedagógico. Pero al mismo tiempo, el edificio de la Reina, o los edificios de la Reina, fueron unos espacios que nos ofrecieron una cierta independencia y permitió, diría, darnos ánimos entre todos. También es necesario recordar que durante un periodo nuestra facultad, que se llamaba en ese momento Filosofía, Humanidades y Educación, incluyó prácticamente todos los programas que actualmente están adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales, y a la actual ICI, actual facultad, además de la carrera de geografía, que está en este momento en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, como sabe el profesor Aliste. Ahora, en 1989 se constituye la Facultad de Filosofía y Humanidades y se crea al mismo tiempo la Facultad de Ciencias Sociales, en la cual estuvo también por un tiempo eh, la eh, Escuela de Periodismo. Nos convertimos entonces a partir de 1989 en una eh, unidad puramente académica con licenciaturas, cursos de extensión y posgrados. Revivimos en ese periodo las discusiones sobre la misión que deberíamos tener en la formación de nuestros estudiantes. Así como entonces y hasta el día de hoy, me parece, adquirieron renovada importancia las palabras escritas por Don Ignacio Domeico, en 1842, en el sentido de que el destino del profesor no solo es útil a la juventud que estudia, sino también al profesor mismo. La enseñanza, escribió él, es la verdadera vida del hombre de letras. Sobre el modo más conveniente de reformar la instrucción pública en Chile, libro de mil publicación de 1842. En el año 1991 regresamos a Macul, pero no al pedagógico, sino que al edificio que había sido la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Educación. Allí aprendimos a vivir en espacios reducidos y prácticamente sin áreas verdes. Pero empezamos a crecer como facultad y hasta nos enorgullecimos, creo, de poder instalar nuevas unidades académicas en los lugares más impensados del edificio. Así se fueron creando los nuevos programas y centros, y aquí los voy a mencionar en orden no cronológico, ¿verdad? El programa de investigación en estudios pedagógicos, actualmente departamento de estudios pedagógicos, la carrera muy reciente de Relaciones Internacionales que compartimos con el instituto del mismo nombre, y por otro lado los centros, el Centro de Estudios Cognitivos, el Centro de Género y Cultura en América Latina, el Centro de Ética Aplicada y el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, CECLA. Nuestros centros históricos, creados en 1968, es decir, el Centro de Estudios Árabes y el Centro de Estudios Griegos, siguen hasta el día de hoy en los terrenos del antiguo pedagógico, hoy Universidad Metropolitana, mientras que el Centro de Estudios Judaicos está instalado en una antigua casa en el centro de Santiago. Las historias que se tejieron en estos años y que nos trajeron hasta este momento han sido muchas y valdrá la pena recogerlas algún día y mantenerlas en la memoria. En los últimos años, gracias a la iniciativa del rector Víctor Pérez, que nos acompaña ahora, en virtud de la implementación del proyecto Bicentenario y con el apoyo del gobierno de la presidenta Bachelet, empezó una nueva etapa para nuestra facultad y para nuestro campus. Este no ha sido un proyecto solo un proyecto de revitalización en el ámbito académico, muy importante por cierto. Hemos visto al mismo tiempo la creación de aularios, un campo deportivo, una plataforma cultural y un edificio nuevo para nuestra Facultad de Filosofía. Hay que reconocer que este último fue un proyecto arquitectónico que pasó por todas las etapas habituales de una obra, por momentos de grandes logros y de dudas, de dificultades inesperadas y de asperezas en el camino. Un tema pendiente para nosotros es, por supuesto, el de nuestra biblioteca de la Facultad de Filosofía, cuyo proyecto de desarrollo está pendiente y queda como una tarea para estos próximos años. Pero hoy día estamos en uno de esos momentos de alegría que nos trae el haber llegado a esta nueva casa, una nueva casa que, dejando atrás la pandemia, estamos empezando de poco a recorrer, a habitar y a querer, como también quisimos nuestras casas anteriores. Este es para mí el momento de agradecer. De agradecer a todos quienes desde sus distintos cargos y desde distintos espacios de trabajo nos ayudaron en esta obra. Víctor Pérez, Luis Ayala, Carlos Castro... Fernando Bascur, Pablo Yarzun, Loreto Rebolledo, Jorge Hidalgo, Lino Cubillos, Alejandro Ramírez, María Eugenia Horvitz, Felipe Lagos, María Isabel Frisvich, Francisco Conejera y desde luego en un lugar muy especial los arquitectos Rodrigo Toro, Francisca Armstrong y Claudio Santander que hoy día también está con nosotros. Desde España, el arquitecto Rodrigo Toro nos envía también un saludo y un mensaje para esta ocasión. Agradezco también muy de veras a todos los profesores y a todos los equipos que aportaron con su consejo, así como a cada una de las personas, que nos ayudaron de manera especialmente dedicada y que desde el año 2019, si no me equivoco, verdad, permitieron finales, permitieron que el traslado al edificio nuevo fuera posible ya durante el decanato del profesor Carlos Ruiz. Va también mi agradecimiento especial a Juan Carlos Bustos, a Víctor Herrera y, por supuesto, a nuestro amigo Jorge Castro, quien nos acompaña también hoy día. Hemos escuchado muchas veces una frase atribuida a distintos pensadores y que me parece ser especialmente verdadera en nuestro caso. Si nosotros creemos ver más lejos, es porque estamos parados sobre hombros de gigantes. Es cierto, estamos parados sobre hombros de gigantes y hemos tenido la suerte como facultad de tener profesores y profesoras a quienes siempre recordamos como modelos a imitar. Es posible que sin quererlo, voy a dejar de mencionar alguno de ellos injustamente, pero además de las grandes figuras como lo fueron Andrés Bello, Ignacio méxico Valentín Ledelier y Amanda Labarca en su época, y de aquellos profesores de quienes hablará nuestro tecano en un momento más, ¿verdad? quisiera hoy mencionar al menos algunos de los más cercanos a los que nos han dejado en los últimos años. Humberto Giannini, Lucien Bernizzi, Clotilde Vivanco, María Eugenia Horvitz, Osvaldo Silva, Nelly Donoso, Luis Weissman y nuestro Eugenio Chaguan. Grandes profesores, todos ellos, y grandes amigos. Los profesores de hoy y los de los años que vienen, así como nuestros funcionarios y nuestros estudiantes, podrán empezar a habitar esta nueva casa, y llenarla de nuevas experiencias y de nuevas historias. Así lo esperamos y creo que nos lo merecemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Eh, queremos agradecer y saludar también la presencia del ex-rector Víctor Pérez, que eh, fue tan importante en el inicio de todo este desarrollo de, de este edificio. Eh, y como estamos de inauguración, queremos inaugurar un video que habla de nuestra facultad, que creo que en, yo creo que no se ha exhibido públicamente hasta ahora, así que, por favor. Nuestra Facultad nace en 1842, junto con la Universidad de Chile, con la misión de supervigilar la enseñanza primaria y secundaria del país. Su presencia cala muy hondo en el desarrollo cultural y educacional de la sociedad y su tiempo. La Facultad de Filosofía y Humanidades se transforma en un polo de reflexión y pensamiento crítico situado en la avanzada del saber ...y generando movimientos intelectuales capaces de movilizar la conciencia nacional. Por otro lado, subsiste un gran desafío... ...que esta transformación se extienda y contemple... ...a todos los sectores sociales, culturas y géneros que conviven en el país. Hoy contamos con un nuevo edificio que viene a cumplir un anhelo de esta comunidad... ...luego del despojo del Instituto Pedagógico durante la dictadura cívico-militar... Una superficie de 10.500 metros cuadrados cobija el conjunto de departamentos, centros y escuelas de esta comunidad académica, conformada por más de 1.900 estudiantes de pregrado y más de 400 de posgrado, mejorando las condiciones de una de las cinco facultades fundadoras de la Universidad de Chile. Nuestra facultad imparte las siguientes licenciaturas. Filosofía. Historia. Lingüística y Literatura con mención, Lingüística y Literatura inglesa, Pedagogía en Educación Básica con menciones, Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico-Humanistas con mención y dos programas impartidos en conjunto con la Facultad de Ciencias, Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física y Pedagogía en Educación Media en Biología y Química el año 2018 se suma a estudios internacionales que se imparten en conjunto con el Instituto de Estudios Internacionales. La Facultad de Filosofía y Humanidades es una institución cuya excelencia se basa en el permanente desarrollo del conocimiento en el ámbito de las ciencias y disciplinas humanas dentro del contexto laico, pluralista y democrático que siempre ha caracterizado la misión pública y de alcance nacional de la Universidad de Chile. Tiene por misión la generación, transmisión e integración de las diferentes modalidades de conocimientos humanísticos, incluyendo la diversidad de las perspectivas, que es natural al cultivo de los saberes humanos por medio de las actividades universitarias tradicionales de docencia, investigación y extensión. Promover un pensamiento crítico y transformador, dialogante con las complejidades del contexto y el tiempo que le toca vivir continúa siendo uno de sus principales desafíos. Te invitamos a ser parte de este espacio, fortaleciendo nuestra comunidad y construyendo en conjunto la historia de esta, nuestra facultad. Bueno, una cosa fue construir el edificio, otra cosa fue terminarlo, que se concretara todas las eh, cuestiones administrativas y trasladarse. Y eso fue tarea de este decanato y bueno, el decano Carlos Ruiz Schneider ahora se va a dirigir a ustedes. Voy a dejar una breve cuenta o resumen, en realidad, del, del, de la actividad que nos correspondió, muy importantemente, claro, en relación con el edificio, pero también en otras eh, actividades en general de la facultad, eh, como un adenda, ¿sí? a lo que quería hacer ahora, que, que, no, que no va a ser eh, eh, tal vez muy extenso, pero que quería quería comunicarles a ustedes eh, en, en relación a algo que, que, que me interesó desde hace bastante tiempo y, y de una manera muy local, porque es algo que empecé a, a trabajar con, con un colega, con el profesor Alan Martin, eh, pensando que tenemos a nuestro alcance en la biblioteca, por ejemplo, toda la colección de los anales de la Universidad de Chile que tenemos bueno, muchísimas otras, otras obras, pero eso eh, me, me llevó digamos, a, a interrogarme un poco sobre lo que, lo que se hacía en la facultad, lo que, lo que se producía en la facultad de filosofía y humanidades antes de los años 80, 1879, del siglo XIX, eh, cuya cuyo evolución conocemos un poco más, yo creo, ¿no? Eh, sobre todo antes de que en la facultad se realizara este trabajo de investigación y de docencia. ¿no? La facultad antes del, de los 70 del siglo XIX era una facultad exclusivamente de, uno podría decir, de estudio, de investigación. ¿no? Eh, era lo que un poco corresponde un poco al, a lo que... Podría llamarse una academia. ¿no? Entonces, mi, mi breve incursión de ahora va, va a referirse un poco a eso, va a referirse a que, qué hacían estos académicos, ¿no? que no tenían en general alumnos, salvo que hicieran clases en el Instituto Nacional, ¿no? o en algún otro liceo público o colegio de ese, de ese entonces. ¿no? Pero, ¿qué hacían como académicos? Bueno, eh, entonces, Querría eh, eh, contribuir a incitar ¿no? en el, con esto a nuestros y nuestras estudiantes, a nuestros jóvenes académicos, eh, ahora en estas tan buenas y nuevas instalaciones, a interesarse y a estudiar un poco también la historia de esta facultad. ¿no? la historia de. Yo creo que esto se ha hecho en gran medida, pero, pero probablemente tiene tantos aspectos que, que puede ser esto una incitación a un trabajo especial. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacía la Facultad de Filosofía y Humanidades en sus inicios, en el siglo XIX? Sabemos que su misión, como se ha dicho acá, era ser superintendencia de la educación pública y luego, desde la ley del 79, la de supervigilar la educación secundaria, el liceo. Pero por lo que sabemos, sus profesores como académicos universitarios no ejercían directamente la docencia, sino en la medida en que eran, como decía por otra parte, profesores en el liceo o en colegio. Conocemos aproximadamente bien la orientación de los estudios de las facultades de, digamos, comienzos de siglo. ¿sí? Varios libros, ¿no? los libros de Cecilia Sánchez, Rolando Mellafe, Sol Serrano, entre otros, nos ayudan a imaginarnos el perfil social y cultural, el perfil social y cultural complejo, quiero decir, de los académicos en el siglo XIX. Y desde luego conocemos mucho mejor sus características desde mediados del siglo XX en adelante. Esto lo ha mencionado eh, la ex de Gana Góngora en su, en su muy linda intervención hoy día. ¿no? Los más viejos, además, conocemos por experiencia, ¿no? la facultad de los Jorge Millas, Félix Schwarzman, Humberto Giannini, Juan Rivano y Castro Narvate, perdonen el centro en los filósofos, pero soy, pertenezco al departamento de filosofía ¿no? de la facultad. Pero también de Félix Martínez Bonatti, Jorge Guzmán, Hernán Ramírez, Mario Góngora, Néstor Mesa, Lucía Invernizzi, Roque Esteban Escarpa. Luis Weismann y Eugenio Chaguán, para citar también a dos de nuestros colegas que, que han fallecido hace relativamente poco y que extrañamos muchísimo. Bueno, y muchos otros académicos de primer plano. Pero todos ellos eran investigadores y al mismo tiempo también docentes de gran jerarquía, en general. ¿no? ¿Qué hacían en cambio, vuelvo a mi pregunta original, estos académicos que no eran docentes en general, ni investigadores en el sentido actual?, que proviene de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Propongo entonces una mirada sobre ellos, sobre algunos de ellos, porque son ellos además del siglo XIX, no hay, no hay ellas ¿no? incluidas en, entre los discursos que, que revisé. ¿no? Eh, entonces, a partir de, entonces de un dispositivo cultural que encuentro de mucho interés, los discursos de incorporación, como miembros de la Facultad esta de Filosofía y Humanidades. Con el profesor Alan Martin, como decía, nos hemos, hemos explorado algunos de estos discursos de incorporación que nos parecen muy interesantes para adentrarse en los debates culturales y políticos centrales del periodo. Por su relación entre ideas e institución, parecen además constituir un punto importante para el estudio de la organización de la cultura en Chile, en términos gramchianos, diríamos, ¿no? Estos textos no son los únicos dispositivos importantes en la época. Están, por ejemplo, también las memorias, los discursos rectorales, la relación entre todos estos textos y la prensa, sobre todo con el diario oficial, el araucano, es muy importante desde la perspectiva de las políticas culturales. También el Crepúsculo y el Semanario de Santiago, que publican muchos de los textos que, que se han mencionado acá incluso, como el de, el de Ignacio Domeico, por ejemplo, ¿no? Es importante además considerar la fundación de nuevas instituciones al exterior de la universidad, como la, la academia que funda, por ejemplo, José Victorino Lastar. En fin. Todo esto no disminuye, sin embargo, creo, el interés de estos discursos de incorporación. Probablemente habría que hacer una lectura más sistemática de ellos para tener una imagen más completa. Pero nos hemos centrado solo en algunos para este breve boceto puramente introductorio. Son los discursos de Miguel Luis Amunategui y Gregorio Víctor Amunategui, el 51 y el 57. De Vicente Fidel López, en 1845, un, un gran intelectual argentino que fue profesor de, de la facultad. Eh, también de Juan Bello, eh, el hijo de, de, de don Andrés, que fue profesor junto con Francisco Bello, también de la, de la facultad. Eh, Diego Barros Arana, Joaquín Larraín Gandarillas y Domingo Amunategui Solar. Estos son algunos de los textos que hemos tenido en cuenta. No voy a alcanzar a, a analizarlos todos, sí. eh, pero quiero por lo menos darles alguna, el, algún gusto con analizar algunos de ellos. En primer lugar, el texto de Miguel Luis Amunategui, que data del 51. En 1851 se incorpora con este texto como miembro académico de la facultad. Y este tiene para nosotros el interés de contener una breve reseña de la acción de nuestro primer decano, de Miguel de la Barra, uno de los fundadores de la Universidad de Chile, además, 1842. Eh, lo que dice Abunategui es que Miguel de la Barra fue un diplomático, estudioso de las humanidades y filántropo. Destaca, curiosamente, uno de los tres primeros chilenos en hablar francés. Eh, bueno, Miguel de la Barra asistió como diplomático en Francia a los, eh, al, al, al salón ¿no? del de filósofo Louis-Antoine de de tracy miembro eminente del grupo de filósofos gramáticos e historiadores conocidos como ideólogos. Esto ayuda probablemente a entenderse en alguna munátiqui el espíritu moderno y tolerante de este decano, que fue, él dice, no fue un literato, pero fue una gran persona y un gran, una persona preocupada de filantropía, preocupada de, de, de, de hacer también funcionar ¿no? este, este, esta academia o esta, esta, esta, esta facultad. Ahora, la pregunta central del discurso de Amunategui es una que aún resuena en realidad entre nosotros. Después de conocer con admiración, dice, las producciones culturales de la Europa moderna, después de imitarlas, la pregunta que se hace a Munatic es, y aquí cito, ¿la naturaleza de las cosas condena a los americanos a ser para siempre meros imitadores de los europeos? ¿O bien la América suministrará también su contingente a los progresos del espíritu humano? Miguel Luis Amunati defiende una respuesta positiva a esta segunda alternativa. La imponente naturaleza americana, piensa él, y la igualdad de nuestros talentos como personas de Latinoamérica, a los de los europeos, son su premisa, para pensar que ciertamente tiene que haber y va a haber una contribución original nuestra a esta, a esta, a esta pregunta. Ahora, esto se inserta dentro de todo un de todo un tipo de, de, de análisis, de preguntas, como por ejemplo, sobre todo, la memoria de las Tarrias, ¿no? eh, de 1844, que también hace un poco esa misma pregunta. ¿no? Eh, entonces, es, un, es una línea que, que se sigue también en algunos otros discursos de inauguración. Ahora, el discurso de Gregorio Víctor Amonati es también para nosotros muy interesante para nuestro propósito. Su punto de partida, cito aquí, es que la facultad tiene como objeto la formación no de jurisconsultos o de teólogos, o de ingenieros, sino de ciudadanos. Se propone el adelantamiento no de la ciencia o de una profesión, sino el adelantamiento de la ciencia de la vida. Difundir por el país y aclimatar en él las ideas generales, sobre toda materia, que son el honor y la propiedad del género humano. En una palabra... Debe enseñar a pensar y enseguida a expresar el pensamiento con esa forma que da a las ideas una vida durable. Teniendo esto a la vista, el texto de Gregorio Víctor Amunate que se centra en el análisis de uno de los principales ramos del curso de Humanidades en el plan de estudio, de la, en el plan de estudio vigente. La enseñanza de las lenguas y las literaturas extranjeras. El plan de estudios aquí referido es el de 1843, que, eh, que, digamos, que, que, que patrocina, por así decirlo, don Manuel Montt como ministro de instrucción en ese momento. ¿no? Eh, eh, en este estudio, del, en, el, en el fondo es un estudio del currículum. Entonces esto es interesante porque muestra, como ustedes ven, que esta academia, que esta academia de investigación o de estudios puros, tenía también... Un, un foco potente ¿no? en el país y en la situación de la sociedad, y especialmente en la situación de su cultura, de, situación de, de su enseñanza, de su educación. En este estudio del currículum, Amunate y ver del currículum del, del liceo fundamentalmente, hace ¿no? ver que el latín es estudiado en el liceo por 12, 1.293 alumnos. El francés por 1491, el inglés por 1034, el alemán por 229 y el italiano por ninguno. De los 14 establecimientos de instrucción secundaria en Chile, el latín se enseña en todos, menos en el de Valdivia. El francés, el francés en 11, el inglés en 6 y el alemán en 1, probablemente en Valdivia. Sí, es posible. El Instituto Nacional, el modelo del país, señala al curso de latinidad, latín, seis años y cinco clases de una hora y media cada día por semana. El francés, al francés le fija solo dos años, al inglés también dos años y al de gramática castellana tres años. Tres clases por semana, el de gramática castellana, por, tres clases por semana de una hora de duración y seis clases el tercer año de la enseñanza de la gramática castellana. Cuatro de las cinco facultades de la Universidad de Chile exigen el latín como obligatorio para los grados de bachiller y licenciado. La pregunta que se hace a Munategui en este punto es si hay algo que justifique hoy ¿no? el su texto es de 1857, perdón, no me de mencionarlo, la obligación de aprender ese idioma impuesto por la fuerza en una república moderna. Y este tema de lo, de lo moderno aparece mencionado eh, con mucha fuerza en el texto de Gregorio Víctor Amunati. La respuesta de Amunati es claramente negativa. Propone, lo cito, quitar al latín su carácter de estudio obligatorio general. Este idioma dice como el griego, debería ser cursado en clases especiales solo por aquellos que voluntariamente quisieran hacerlo para perfeccionar sus conocimientos literarios. Este cambio, dice Amunatí, pondría, cito de nuevo, a nuestra disposición en lugar de la ciencia de un pueblo antiguo, la ciencia de cuatro pueblos modernos. Nos importa buscar lecciones de vida no en las mansiones solitarias de Herculanum o de Pompeya, esas ciudades momias, habitadas solo por las sombras de una civilización extinguida, sino en los centros donde actualmente el género humano ostenta toda la grandeza de sus adelantamientos. En la Italia, la patria de las artes. La Alemania, la patria de la filosofía. La Francia, la patria de las letras. La Inglaterra, la patria del comercio y de la industria. Y en los Estados Unidos, la patria de la libertad, dice Gregorio Víctor Apulante. 1857, ¿no? Un argumento muy similar encontramos en un informe a la facultad de Benjamín Vicuña Maquena, otro de sus académicos, y en la filosofía del, en 1863, y en Valentín Letelier, de en su filosofía de la educación de 1892. Eh, Vicuña Maquena repite esta, esta idea de... De, de, de estudios de culturas momias ¿no? es curioso se repite la misma expresión el Valentín Letelier es muy interesante también porque señala que el modo de aprendizaje de, de las lenguas clásicas en ese momento es un modo de aprendizaje que no genera que no tiende a generar justamente eh, libertad de pensar sino más bien genera más bien obligación y genera relaciones de autoridad entre los... tiende a generar relaciones de autoridad entre los, los eh, alumnos y los profesores. ¿no? Como puede verse claramente el argumento de Amunati que no apunta al estudio del latín en sí mismo, sino a qué privilegiar en el tema de las lenguas en un currículum moderno. ¿no? Esa es la pregunta que él se hace. La palabra aparece, como les decía, varias veces en el texto, y un currículum que no apunte tan solo a formar, lo cito de nuevo, el gusto literario de un número muy limitado de personas. Este me parece, señores, dice, un vicio muy grave en un plan de estudio, porque creo que el Estado debe proponerse educar al pueblo y no esmerarse en el cultivo de unos pocos, descuidando el de los demás. Esto último es obrar en la organización de la República Intelectual. Naturalmente en la universidad y la facultad también hay numerosas defensas de los estudios clásicos. Un discurso de incorporación a la facultad que parece darle razón a Munategui, en cambio, es el del obispo Larraín Gandarillas, miembro también de la facultad de Teología, pero que es miembro de nuestra facultad. Después de defender el estudio del latín, en el sentido en que lo estamos trabajando aquí, muy hábilmente, en base a opiniones de Descartes, y de Pascal, opiniones que no deberían sonar antiguas ¿no? para, los defenso, para, los, para los que deberían aceptar como autoridades también los críticos del latín. ¿no? Bueno. Eh, señala, dice que en su humilde entender y para evitar llenar el país de literatos y latinistas, a un mismo tiempo deberíamos fomentar y restringir el cultivo de las humanidades. Fomentarlo mejorando su enseñanza, restringirlo, disminuyendo el número de los que las abrazan. Las haría obligatorias para la preparación de las carreras científicas, de las que han de salir los ciudadanos que tienen que ejercer más influencia en el Estado. No las haría muy accesibles a las clases bajas de la sociedad. ¿Qué gana el país? Se pregunta la reina Gandarilla con que los hijos de los campesinos y de los artesanos abandonen la condición en que las ha colocado la providencia para convertirlos las más de las veces en ociosos pedantes, que se avergüenzan de sus padres, que aborrecen su honesto trabajo y que terminan por aborrecer la sociedad. Y eso es algo que a la reina también ciertamente le preocupa. Para la inmensa mayoría de los habitantes continúa, basta una sólida instrucción primaria, en la que entre como principal elemento la religión, que es la que más instruye, moraliza y hace feliz al pueblo. Esto, eh, por una parte, entonces, claro, es una defensa. Aquí he leído, más bien, no leí los pasajes de Descartes y Pascal, pero esto muestra, en realidad, que la razón que tiene Gregorio Víctor Amunate y a pensar este que este plan de estudios, que este currículum se hace pensando solamente o fundamentalmente en las élites, ¿no? en las élites sociales y culturales. El interés del texto de la Reina Candarilla es hacer presente otros debates del momento, principalmente el que tiene lugar sobre educación, clase social y ciudadanía, en el que el obispo se acerca más a posiciones no tan extremas, sin duda, pero que son típicas de Andrés Bello, de Domeico, y se opone tajantemente a Sarmiento y al mismo Amunate, Gregorio Víctor. Una defensa también interesante de los estudios clásicos es el de Vicente Fidel López, el intelectual argentino. ¿sí? Eh, entonces, el, eh, lo que dice Vicente Fidel López, en el fondo, voy a, no, no, no voy a leer el texto para no demorarme más, pero eh, lo que dice Vicente Fidel López es que el latín que se estudia en la universidad, el latín que se estudia en la académica, es un latín propio del, del periodo republicano de Roma. El latín que, que se estudia en la universidad, el latín que se estudia en la facultad, es el latín de la República Romana. ¿eh? Entonces, por eso él ve una gran posibilidad de, de, de formar, digamos, a, la, a, la, a los ciudadanos a partir de, ese, de esa... De esa proximidad. ¿no? El latín de, de Cicerón, de Tácito, de Salustio. Eso es lo que él destaca en su, en su análisis. Por último, quisiera citar acá el discurso de Diego Barros Arana, en 1855. El de Vicente Fidel López es del 45, como les decía. Que nos pone sobre la pista de otra forma de defender el estudio de la lengua latina. En el elogio que hace de los argumentos de otro de nuestros profesores que yo creo que sería muy interesante estudiar más ¿no? Luis Vandelgeil un francés a quien le toca reemplazar a Diego Arana en la facultad Diego Barrojarana eh, a pesar de lo que uno creería ¿no? es también un, eh, un gran defensor ¿no? del latín, del estudio del latín ¿sí? eh, y entonces eso lo, lo hace él y como les decía, en, eh, en su defensa del, del, eh, del trabajo de eh, Luis Vendelhail. Eh, según Barros Arana, la figura de Vendel Hael, que es un sancimoniano francés emigrado a Chile, un socialista, digamos, francés, que llega a Chile por un naufragio de un barco en el que viajaba, y él se salva el naufragio, eh, es una figura de alguien perseguido fra en Francia y refugiado en Chile. Esto sirve para mostrar, para Barros Arana, que defiende los estudios clásicos, para mostrar que los estudios clásicos no están disociados de la preocupación social y política. Eh, en el texto que, que, te, que tenía preparado acá, y que se basa también en, una, en, un, en el análisis más preciso de... De, de Alan, ¿no? de Alan Martin, él, Barros Arana, destaca, claro, destaca eh, las líneas fundamentales de la, del trabajo de Wendel Vendelheil ¿no? fue uno de los primeros, dice Barros Arana, en su discurso de, de, de incorporación, que tiene que incorporar, o que incorpora generalmente, un elogio del profesor al que reemplazo. ¿No? Eh, fue uno de los primeros en, al, en alistarse en las filas de los reformadores sansimonianos. Eh, la, la, la visión de la escuela sansimoniana después de la muerte de su fundador, las teorías exageradas de los unos, dice Barrojarana, que querían la disolución de la familia, y la frialdad de los otros, alejaron a Van der Hael de esas reuniones y lo libraron de las persecuciones que se siguieron a la disolución de la escuela. A pesar de esta ocurrencia, Vendelhael no trató de disimular sus opiniones. Ellas se habían arraigado profundamente en su espíritu. Tan vehementes y exageradas, por ejemplo, eran las opiniones del joven Vendelhael, cuanto hablaba de los tiranos o monárquicos de su patria. Aun, y aun cuando los años operaron algunas modificaciones en su ánimo, no por esto cambió el fondo de su sentimiento. En medio de su sincero republicanismo, Vendel Haile guardaba con admiración y respeto la memoria de los revolucionarios de 1793. Justificaba hasta aplaudir los sangrientos horrores de aquel año. Robespierre y Saint-Just eran para él el tipo del verdadero republicano, con todo el desinterés, con toda la severidad y con todas las virtudes que deberían adornarlo. Bueno, esto es el, entonces la figura de Wendelheil y lo que, lo que es interesante es que, bueno, como uno podría esperarlo, ¿no? alguien que defendiera al, al jacobinismo, que, que defendiera también al socialismo francés en 1850, digamos, era alguien que corría serias dificultades para seguirse desempeñando en la universidad. Y así le pasa, ¿no? tiene que dejar la universidad. Pero lo que me interesa, y para terminar, eh, es interesante eh, de, de, eh, destacar aquí que él, a pesar de haber dejado la universidad, eh, a pesar de su exclusión de la enseñanza en Chile, a pesar del apoyo de Bello, que siempre lo prohijó de alguna manera, es interesante analizar su trabajo con las lenguas clásicas, que recuerdan un poco la descripción que hace Leo Strauss de los escritores en tiempos de persecución. ¿no? En el artículo ese eh, tan, tan impresionante, La persecución o el arte de escribir. ¿no? ¿Qué es lo que hace Wendel Fuera de la universidad, busca comenzar a establecerse como traductor del latín, profesión en la que su excelente conocimiento de las lenguas clásicas le permite avanzar. Y lo que es notable es que él no renuncia a seguir de alguna manera interviniendo de esta manera en las ideas de la sociedad chilena, por justamente el tipo de textos latinos y la traducción que él hace. Elige especialmente autores como Plauto y Lucrecio, el filósofo materialista, discípulo de Epicuro, ¿no? que chocan de frente con el catolicismo conservador imperante en Chile en esa época. Pero son, Plauto y Lucrecio, los dos y Lucrecio, más todavía yo diría, clásicos innegables de la lengua latina. El latín y el sansimonismo, pues, el latín y el socialismo, diría Vendelheil, no están tan distantes como parece. No, no está tan lejos esto que hace Vendelheil y, y que está en, la, en, la, en el trabajo de él, de lo que hace Marx, por ejemplo, con su tesis doctoral sobre Epicuro, en, más o menos en los mismos años en Europa. Es, por así decirlo, una especie de impulso a la revolución, o a la revolución sansimoniana a través de los estudios clásicos. Esa es la, la, la estrategia, digamos, de Wendelheim. Son trayectorias muy sugerentes estas, ¿no? de pensar en el latín como como lengua republicana y formación del republicano futuro, o eh, esta estrategia de traducir a Lucrecio, ¿no? un autor claramente materialista, contrario a la religión, eh, como epicuro, también en su época. ¿no? Son trayectorias muy sugerentes. La pregunta es si logran desmontar el argumento más institucional de Gregorio Víctor Amunategui, a pesar de que tengan razón sobre las estrategias de defensa del latín a partir de su uso, ¿no? a partir del uso que se puede hacer del latín entre estos idiomas. Bueno, estas son preguntas, de, dejo, por ejemplo, Domingo Amunategui Solar, que en su discurso defiende también una tesis muy interesante, ¿no? y es la tesis de que en esta facultad, eh, y él enumera toda una serie de trabajos, en el fondo se, se crea prácticamente la historia, de Chile y la historia como disciplina. ¿no? El, ese es otro, otro aspecto que es interesante ver también en términos de análisis de la, de la contribución a la cultura nacional, ¿no? como, la historia, como la historia de Chile, pero también la historia en general, es, es un producto del trabajo de esta facultad de académicos, ¿no? de esta academia, pero que no renuncia a tener una relación muy profunda con lo que está pasando en Chile y con la historia de Chile. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. ¿Qué será del obispo Candarilla, la raíz Candarilla? Me pregunto? Qué notable. No es tan, no es tan lejos ¿eh? algunas cosas que uno escucha, hay algunas declaraciones mucho más contemporáneas, pero en fin. Eh, queremos invitar ahora al profesor Enrique Alista, vicerector de Investigación y Desarrollo de nuestra universidad, quien nos acompaña en representación de la rectora Rosa de B. Profesor, por favor. Muchas gracias. Me voy a sumar a los vocativos para hacer economía de la palabra y si me permiten yo quisiera sin embargo sumar a ellos al profesor Víctor Pérez, eh, ex rector de la Universidad de Chile que aquí nos acompaña y que tuvo un papel tan importante en poder materializar este espacio y este espacio que, que por supuesto viene a... a, a materializar un, un, un largo sueño de muchos años, ¿verdad? Y como se decía, eh, se inicia, ¿verdad? Hay, hay que enfrentar el desafío de terminar con todas las sorpresas, ¿verdad? Pero ahora viene el desafío de habitarlo, ¿verdad? Y habitarlo, por supuesto, es algo que sabremos hacer adecuadamente en conjunto con una comunidad que, que ve aquí también una oportunidad tremenda para hacer las contribuciones que tiene que hacer. Y esa contribución, indudablemente, eh, y ya como se ha dado a conocer de parte de la ex decana Góngora y del decano Ruiz eh, una trayectoria realmente digamos de un valor que cuesta dimensionar pero que nos trae también a la memoria eh, aspectos que son clave para ver el, el, el, el trayecto que podemos eh, transitar en lo que viene en lo sucesivo y en esa línea por supuesto, son eh, los afectuosos saludos ya, muy sinceros de nuestra rectora, la profesora Rosa Deves, quien expresa sus mejores, eh, sus mejores eh, palabras, sus mejores eh, la redundancias, deseos para la facultad, lo que viene en esta etapa, en un edificio que no es solo un edificio, o sea, quedarnos con la materialidad, indudablemente uh -huh. nos va a dejar y nos limita a algo que no, que no es lo propio. ya Pues esta facultad, si hay algo que se va a hacer, es construir, ¿ya? y lo ha mostrado la historia, ¿verdad? construir incluso allí donde no hay eh, donde estar, ¿verdad? o lidiando con un espacio que ha sido estrecho, que ha sido esquivo durante mucho tiempo, y que ahora lo tenemos, y que probablemente eso va a significar que vamos a crecer muchísimo más en los otros campos que son los relevantes para nuestra trayectoria. Eh, no puedo dejar de mencionar que cuando venía de la Facultad de Ciencias, eh, y venía pasando por lo que fue el verde bosque, para quienes lo habitamos, no voy a entrar en detalles por razones obvias, protocolares, y por Calama, ¿eh? y por Calama, entonces me acordé del Verde Bosque, me acordé de Calama, me acordé que han pasado 30 años, curiosamente, verdad, que se ha usado mucho la frase, son 30 años que yo llegué y habité de alguna forma esta facultad como estudiante, eh, es súper emocionante ver las transformaciones, pero yo insisto mucho, son transformaciones que van más allá de lo material, es una transformación en la que hemos colaborado activamente como una comunidad que, digamos, en la adversidad pero también en los momentos buenos ha logrado eh, materializar gran parte de lo que hoy día somos como Universidad de Chile. La Facultad de Filosofía y Humanidades, con las facultades que integran este campus eh, yo tengo la convicción de que van a seguir haciendo sus aportes tan relevantes que requiere la sociedad que es lo más importante en este caso. Así que Quisiera terminar por también el reconocimiento y la emoción que me dio saber que el nombre de este auditorio será de Lucía Invernici, ¿eh? que creo que es un homenaje justo, eh, pero que aparece una lista también larga de menciones y, y, ¿verdad? y probablemente van a necesitar de muchas salas para seguir nombrando. ¿eh? Así que sin más, les agradezco mucho esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes porque yo soy parte de esta comunidad también. Y, y reiterar los saludos de nuestra rectora que también les entrega ¿verdad? Con, con mucho, mucho afecto este, este saludo para lo que viene como una etapa de construcción. Así que muchas gracias y celebrar. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerector. Bueno, y no hay celebración si no hay música, si no hay arte, si no hay un momento para, para que ellos se exprese. Y esto es muy especial, así que queremos invitar a que vengan al escenario al Cafani Trío. ¿Están por ahí? Vienen ya. Ahí. Este es un grupo particularmente eh, vinculado a nuestra facultad, ya que está compuesto por Fabián Concha en bajo, Gamal Pichara en percusión y el profesor Kamal Cuncille en OUD. ¿Está bien dicho, profesor OUD? Oud sí. Muchas gracias. Eh, no aprendimos latín, decano, así que. <risa> Me da la impresión de que esto no tiene nada que ver con el latín, ¿no? No, no. Bueno. <risa> bueno, este grupo, Cafani Trio surgió en el 2018 con el fin de rescatar, reinterpretar y crear música árabe, mediterránea y de los Balcanes. Todo esto bajo el formato. Un formato instrumental acústico, así que, por supuesto, qué mejor manera de cerrar esta. Ese fue el cañonazo de las 12, no se preocupe. Qué mejor manera de cerrar este, este encuentro que escuchando muy buena música. Gracias. Muchas gracias. Querida comunidad, los saludamos, Cafani y Trío. Eh, estamos muy felices de estar acá, obviamente. Yo pertenezco a la comunidad de la facultad, es que, evidentemente, vamos, es muy especial para nosotros tocar acá. Eh, la, el tema que acabamos de hacer se llama Shirin, es nuestra última creación. Fue en honor a Shirin Aboable, que fue la periodista palestina asesinada por un francotirador israelí hace un par de meses. Eh, en realidad, bueno, tiene que ver lo que hacemos también con el espíritu que en parte mueve a esta facultad, ¿no? de la interpelación que nos produce de la realidad que nos rodea y, y producir y crear cosas eh, de acuerdo a la sensibilidad que eso nos produce. ¿no? Porque en realidad, bueno, eso es Israel, ¿no? Mata periodistas, mata a niños, mujeres, ancianos, hace las condiciones de vida imposibles de los palestinos, les roba el agua, les demuele las casas, les hace pagar por la, la destrucción de sus propias casas. Entonces, eso, también respondemos a esa realidad. Y ahora, como estamos celebrando, vamos a tocar... Eh, música más alegre, que es un mix como de canciones así mediterráneas, digamos, árabes, turcas, griegas, que son propias más de instancias de fiesta. ¿no? Eso, gracias. <risa> Burn. <laughs> Gracias, muchas gracias. Bueno, y con la actuación de Cafán y Trío damos final a esta inauguración de nuestro nuevo edificio y queremos invitarlo a agradecerle por supuesto la presencia a todos ustedes e invitarlo a compartir un café en el foyer. Muchas gracias.